Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Tanto tiempo bueno ventilador hace calor ¿Se escucha bien, ¿Se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Uh, estoy Falto de práctica Wow Qué lindo Qué lindo volver, se extrañaba esto, se extrañaba El chat, se por ustedes. porfa si se ve bien Se escucha bien, ¿Yo voy a tener esto prendido Por las dudas Wow, veo mucho cariño en el chat, gente que pasó a saludar. Gracias por eso. Estamos todos muy contentos acá en la taberna. No les puedo explicar el, el hype que hay al respecto de volver a empezar el stream. Ay, qué loco, qué loco esto de volver a streamear después de ya Es casi medio. Siempre se hace raro, el principio de año. Eh, hay muchas cosas para hablar hoy antes de responder cualquier pregunta relacionada con el rol, con las vacaciones, con la taberna Hay que, hay que tener una cantidad de anuncios gigantes que escribió la producción ahí Y además, eh, eh, un montón de cosas Lo primero que voy a decir es que los extrañábamos mucho Trabajar en la taberna nos encanta, nos estresa un montón a veces eh, A veces nos cansa pero lo cierto es que al final del día se siente re lindo, se siente es algo que nos, que nos llena tanto poder trabajar acá en el canal y hacer cosas lindas y compartir con un montón de gente recopada de, de nuestro canal, de otros canales, de otras comunidades, así que sí, se los extrañaba a ustedes un montón y estamos contentos de que haya empezado este nuevo año con un montón de gente alrededor nuestra que era buena onda y ayuda a llegar más lejos y a ser mejor Así que espero que el año de ustedes haya empezó igual Si no, eh, acá estamos para hacerlo un poquito mejor Lo esperamos Catulo, muchas gracias por la suscripción Tiene ahí, no lo había visto Qué grande Como verán, sigo usando el vaso que me regaló Lugo en mi cumpleaños Tiene ahí el chester lo la taberna de rol? Y abajo Está el celular de la persona que lo hizo Se llama Jorge Bueno, antes de empezar con el tema de los anuncios y charlas, quiero comentarles de nuestro sponsor en la taberna, que es WJ Lazer, les voy a pasar mismo el Instagram, ¿sá? que eh, fueron muy cariñosos los de WJ Lazer y nos mandaron algunos objetos para que mostremos y compartamos lo que ellos hacen y la verdad súper recomendado. Para cualquiera que quiera empezar a jugar presencial y tenga la posibilidad de hacerlo en cualquier lado, en su casa, en un club, en donde sea, y necesite material para jugar, WJ Láser hace este tipo de material que está buenísimo. Este, esta caja que ven acá, enorme, como verán, es el set de las montañas. Y cada uno de estos sets, hay varios, viene con eh, miniaturas relacionadas con el setting. Por ejemplo, son así, ¿ven? Son de madera cortada. Y eh, este es un dragón, por ejemplo. Tenemos un rock acá. Está buenísimo esto. La verdad es que me encanta. Eh, son súper económicas. Eso es clave. Eso es clave. Son súper económicas. Acá tenemos una arpía. Mira qué es, es esa arpía. Está agachada ¡Oh, Dampa! Gracias por la suscripción. Esta es una quimera, por ejemplo. Están buenísimas, son muy económicas y se compran en cantidad así grandota Esta, la caja, como verán Además de tener... Tiene con todas estas miniaturas de monstruos Y acá hay héroes De este lado hay héroes, por ejemplo Tenemos a uno con un estandarte Está buenísimo, mira lo que es esa banderita Si no, hay otro acá Hacia la victoria con una espada Buenísimo Sí, esa es la otra, de distintos tamaños, por ejemplo, acá hay una... Acá hay un... Esto puede ser un enano, puede ser un duergar, lo que sea Pero mira, esta es chiquitita, en comparación al... Oh, Adria, gracias por la suscripción, está todo llegando De tamaños diferentes para los monstruos, buenísimo eh, Con los héroes también hay, hay una gran variedad, acá hay uno que está tirando magia, por ejemplo ¿Parece un Tifli. No sé, creo que... Son buenísimas muy económicas, muy accesibles eh, además si entran a la cuenta y le dan eh, el código TAVERNTUREROS TAVERNTUREROS eh, que ponemos en el, que ponemos en los videos eh, les hacen un descuento por poder ir por nosotros y además de esto, cada uno de los sets ¿ven? el de las montañas por ejemplo, cada uno de los sets viene con un pequeño tablerito en el cual pueden dibujar eh, si Este, por ejemplo, es el de las montañas. Perdón. Este tiene dos tableritos. Uy, uy, se me cayó todo. Pero ven. Vienen con este tablero en el cual se puede dibujar y borrar. Son dos. Y de otro lado, si no, viene en blanco para que vos puedas dibujar lo que quieras. Están buenísimos. ¿Va? Súper recomendado. Y hay otros sets que ya los vamos a compartir en el futuro. No se preocupen. Así que, con eso... Gracias a WJTLASER por sponsorarnos la taberna Y mandarnos todos estos regalos que están excelentes ahora sí Vamos a empezar con todos los anuncios que hay hoy eh, Antes de, de cualquier cosa Si la primera vez que vienen, si no saben de qué se trata esto La idea es que hagan preguntas De rol O bueno, lo que quieran y yo les voy a responder con La mejor de las intenciones y, y mi limitado conocimiento A ver a, hasta dónde podemos llegar ahí. Así que Empezamos por todos los anuncios, como son los primeros, son un montón. En febrero vamos a ir retomando de a poco el ritmo de los streams, porque seguimos organizando nuestras agendas. Pero este domingo sale el primer video del año y va a ser un taller muy especial. El miércoles que viene tenemos el podcast en la Barra de la Taberna y el último miércoles del mes vamos a seguir con nuestro taller de Construyendo Juego de Rol. Ahora, todos los últimos miércoles del mes van a ser Construyendo Juego de Rol, así que... Estoy muy, muy ansioso por eso Hicimos uno solo el año pasado Creo que en noviembre Y diciembre se quedó muy cortito como para crear otro Pero esta vez ya no hay forma Lo vamos a hacer todos los meses Y tengo unas ganas de escribir eso A ver qué pasa eh, Salieron buenas ideas y en cuanto a los streams eh, Todavía no tenemos, digamos La agenda de todos alineada Como para, para decir Empezamos tal día o seguimos tal otro Así que vamos a hacer un, un, un pequeño, digamos Intervalo ahí Hasta que nos organicemos bien Y esté todo el material que queremos mostrar pero ya eh, fines de febrero, principio de marzo o marzo van a estar todos nuestros streams de Mielas de azadnubre, me jardín los presentes. Eh, tú, tú, aquí está. Nos alegra anunciar que este otro anuncio, Nos anunciar que pronto tendremos una sección especial dentro de nuestro stream del DM Responde para entregarles las últimas noticias del mundo de ID de, de la mano de un especialista. Esto va a ser de, probablemente dentro de poco, muy muy poco. Este, tenemos que ultimar los últimos detalles que, que están ahí. Pero creemos que va a aportar algo lindo al DM Responde Y va a ser un poco diferente a lo que venía haciendo que es... Yo charlando, digamos Bien Como dije, nuestras aventuras de jardines presentes y Anurem seguramente arrancan en marzo Con suerte a finales de febrero Pero queremos adelantarle que el jardín de los presentes pasa a ser una aventura semanal El año pasado era quincenal, pero esta vez va a ser semanal Y se está cocinando muy muy a fuego y lento una tercera aventura que vamos a hacer en stream eh, Con un sistema y un juego diferente Todavía vamos bien bien de a poco Pero eh, Bueno, el jardín va a ser semanal Esto es algo que Lordi eh, Compartió en su momento, me preguntó en su momento Y bien al principio del stream Donde todavía no sabíamos bien qué estaba pasando con Con vampiro No sabíamos bien nada <risa> eh, Pero Lo había consultado y le dije Vamos a mantenerlo eh, para ver cómo progresa y esta vez ya fue, ¿no? vamos a hacerlo semanal y sale Jardín de Presente todas las semanas va a estar buenísimo, son de vampiro y Anuren se mantiene semanal también. bien, estamos muy muy pero regguete, muy contentos de contarles que ya tenemos dos no uno, sino dos jugadores nuevos para sumarse a nuestra crónica y campaña de a poquito iremos revelando quiénes son eh, cuándo y con qué es eh, acá como saben, Max eh, ya no participa más del canal de manera oficial está dedicándose a la música y nos encanta eso, le agradecemos un montón pero, eh, de todas maneras nuestras aventuras van a seguir y ya hay dos personas que van a ocupar su lugar eh, cada, cada lugar de, en, en cada mesa y estamos muy contentos de que lo hayan hecho y va a, va a estar buenísimo la... espero, espero dentro, de pro, dentro de poco poder contarles quiénes son y todo lo que va a pasar porque va ah, a estar genial Uh, seguimos uh, Acá Para refrescar las memorias nuestra Y las nuestras, en febrero vamos a hacer Dos streams especiales comentando Nieblas de Nurev y el Jardín de los presentes Las fechas las vamos a ir anunciando en estos días, así que estén atentos La idea es que, bueno Pasó un mes y medio y eh, De tiempo sin streamear Pero también Pasó de todo en cada una de las aventuras Así que hay que hacer un pequeño stream comentando qué pasó en cada uno. Así que eso, es, ese es el plan, como para ocupar el espacio de los streams mientras los preparamos, hasta, hasta que empiecen. Y va a estar bueno porque yo voy a necesitar un poco de que esto de refrescar la memoria, ¿no? <risa> eh, bien, a mitad de año se viene la campaña de Avatar que venimos anunciando desde el año pasado y eh, vamos a empezar a mitad de año porque todavía no salieron los manuales, así que seguramente durante este mes van a salir hay que leerlos, hay que preparar, hay que armar todo el stream además yo tengo que preparar la aventura eh, y cuando esté todo lindo al ritmo de la taberna de rol lento pero seguro eh, vamos a comenzar el stream de Avatar después de mitad de año incluido en después de mitad de año viene la sección de cocina de la taberna para ir revisando y degustando todas esas comidas de el eh, Hero's Fist que eh, ya estuve cocinando varias estuve probando algunas y están Buenísima. verdad, eh, excelente receta. Hice uno de los postres de los enanos para, para Año Nuevo. Estuvo delicioso. Eh, y un par de algunas comidas así medio esporádicas por el año. Muy rico todo. Lu va a tener una sección nueva en el canal. Y eh, va a ser en el canal de YouTube. Va a ser un video mensual que va a salir el último sábado de cada mes. No podemos adelantar nada más Está hace tiempo preparando esto Tiene, tiene muchas cosas copadas ella eh, Tiene muy muy muy de a poco Muy de a poco Pero eh, Genial, genial. Tengo, tengo ganas de que salga ese video porque quiero verlo yo también Y acá estamos también tenemos pensado agregar regularmente a nuestros videos de historias de la taberna Para seguir comentando sus anécdotas <risa> Perdón Conectando sus anécdotas y el mundo del rolito La idea, para cualquiera que no lo sepa En el servidor nuestro de Discord hay un sector que se llama historias de la taberna Donde la gente nos cuenta anécdotas del rol que tienen Y... Hicimos creo ya dos, dos videos de eso y están buenísimos porque nos cuentan en, un, en, en una pequeña historia algo que les pasó a sus personajes y cosas por el estilo. Así que si quieren participar solo tienen que ir al Discord y contarlo. Vamos a tratar de hacerlo más seguido. Eh, y esa es la idea del año en cuanto a historias de todo. No, va, a estar, va a estar bueno, va a estar bueno. Espero que, que, que haya más historias de hecho. Bien. Tenemos pensado muchos invitados para nuestro podcast. Temas, colaboraciones y sí señores. One Shots, la primera mitad del año. Eso de one bueno, de la mitad del año estamos todavía organizando. No sé bien cómo hacer. Hay como... Eh, decisiones que tomar al respecto. Pero... Va a salir. Eh, por si, si... Como ya saben. El, el, el progreso de la taberna es... Como dije. Lento y seguro. Va muy tranquilo todo. Eh, va, va a la velocidad que nos gusta que nosotros. Para que se organice bien, bien todo. ¿Qué más? Y si, son, si todo sale bien este año... No, el 2022 Vamos a estar, estar participando De alguna convención presencial Eso va a estar buenísimo Todavía no sabemos cómo No sabemos cuándo No sabemos en dónde Pero eh, todo sale bien y, y Como hay episodios complicados Vamos a tener la oportunidad De participar en alguna De estas convenciones Eventos Lo que sea Que tengo muchas muchas ganas también Porque siempre estar ahí Con la gente Estaba buenísimo Bien como último anuncio, me parece estamos a creo que 50 suscriptores de los 10.000 en YouTube, así que seguro vamos a organizar algún sorteo, seguro vamos a organizar algo eh, pero estamos muy cerca de los 10.000 en YouTube, es un, uno de, las, de los escalones que queremos llegar eh, hace mucho, así que si no estás suscrito pueden hacernos el favor de ir a YouTube y hacerlo, vendría genial, y pero estamos, estamos muy muy cerca, sí, sí, estamos muy cerca Bien, creo que eso es todo. Ya, voy a revisar. Bien, eso es todo lo que hay ahora. Ahora sí, gracias. Estuve, estuve pipeando el chat mientras comentaba los anuncios, pero bueno, era, era bastante. Eh, veo mucho cariño, mucha emoción y quiero compartir, decirle que nosotros las compartimos. Estamos súper entusiasmados por todo esto que va a pasar este año. Muy, muy genial. Y... Eh, como que me quedan, me quedan sin palabras, no sé por dónde empezar voy a voy a comentarles de nuevo que ahora sí empieza oficialmente, el me responde si quieren hacer preguntas háganlas por el chat, la producción se está ahí eh, encargando de, de ordenarlas para que yo las comparta y las lea, pero veo que el chat está explotando y me encanta que hablen entre ustedes yo, yo estoy mirando acá eh, creo que la primera pregunta es la de Adria y es cómo estuvieron las vacaciones Estuvieron buenísimas <risa> eh, si, si nos siguen hace un tiempo Saben que nuestro ritmo de trabajo A pesar de que vaya lento Es constante Y siempre sacamos algo hay, O un stream O un video O eh, algún taller O el podcast hay, hay mucho material por semana Y cerca de fin de año se, no, se, Empezamos a sentir el cansancio Así que menos mal que decidimos tomarnos vacaciones del stream eh, bueno, nos ayudaron a relajarnos mucho a mí me, me sirvió un montón para apagar un poco la cabeza y desconectarme un ratito de, de todo creo que a, a todo el equipo en general y eh, además tiene, tiene esto de, de bueno, volver a empezar y empezar a ver, como, como anunciamos hay, hay mucha gente que se sumó al canal Jugadores nuevos la, la sección nueva que pensamos sacar en el tema responde Stream nuevos Que es algo que no les puedo explicar Lo mucho que nos llena de alegría Que se haya sumado gente nueva por pues el año pasado lo... lo, lo lo compartimos, esto decíamos, bueno, si quieren sumar a la taberna, eh, háganlo, llámenos, avísenos qué les parece. Y ah, de repente se, se está sumando un montón de gente y es muy lindo hacer el canal y tener la posibilidad de trabajar con todas estas personas que, que le van a poner muchas ganas. Así que las vacaciones fueron geniales, pero mejor de lo que esperaba. <ríe> Adi. El especialista es Chester No, no Pero si vieron la print Hay un nuevo dibujito de Chester Que me encanta Es re lindo Igual vamos a usar Todos los que tenemos Porque son buenísimos Crossman que es un genio Y nos hizo todos esos videos um, ¿Todos videos? No, Chester Los dibujos de Chester Así que sí especialistas en nochester, pero cuando estemos con esto organizados, vamos a, a... a... compartir, mejor... Eh, quién va a ser, cómo va a ser, cuál es el, el, el ciclo que va a tener su... Eh, sección y, y... creo que va a estar divertida, va a estar buena, va a ser interesante... que genial... el sistema médula... no... todavía no vamos a anunciar cuál es el nuevo sistema que se viene a Taberna, porque todavía está en creaciones ese stream... Hay, hay que organizar, digamos, eh, agendas, overlays y, y diferentes partes de, de, de lo que es construir un stream, por ejemplo Que, que todos tengan un buen audio, que, que haya, que haya una, una agenda alineada Y cuando tengamos todo, vamos a anunciar y vamos a comentarles de qué se va a tratar y quiénes van a participar eh, lo que sí les puedo anunciar es que yo voy a estar de productor en ese stream Yo voy a estar ahí atrás de cámara como estoy en Vampiro Ayudando a, a la gente que, tiene, que va a estar ahí trabajando Catorce 17, ¿Avatar de los Navis o los Maestros Elementales? De, eh, los Maestros Elementales El juego el, el de Avatar sale ahora en febrero el, Nos van a compartir los PDFs eh, a todos los que participamos del Kickstarter Yo tuve la suerte de poder hacerlo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 Bien, bien, ¿Qué vamos a jugar porque el libro tiene aventuras oficiales Después, bueno, obviamente yo tengo lo que yo escribí y preparé para jugar de... con Bru Y va a estar divertido cualquiera de las dos. Porque tengo mucha, mucha ganas de que haya peleas con los elementos y artes marciales Y va a ser súper divertido eh, Avatar Maestro Elemental Bakugasan ¿Los postres enanos no tienen alto contenido en hierro? <risa> no pero ¿sabes qué? Tienen alto contenido en café. Por lo menos el que, el que hice, el que hice yo y el de la... Y el de la... Es el... el este, ay, no me acuerdo cómo se llama. Black Pudding se llama la receta. Tienen mucho contenido en café. Y cuentan que lo consumen los enanos cuando vuelven de las minas o cuando tienen que hacer como dobles turnos para ir a las minas y se clavan eso que es dulce, pero lleno de cafeína y salen así a trabajar. Eh, y la comida de los enanos es en general... Muy, muy simple eh, Es decir, digamos Son gente práctica Tienen que comer Necesitan Tipo algo salado Calentito Y rápido Entonces hay una suerte De, de carne asada O guiso Creo que la, la más difícil eh, Creo que la de los medianos De los elfos Porque requiere un poco más de, de, de práctica Y conocimiento Que no tengo Así que sí Los enanos eh, Por lo menos el postre Mucha cafeína <risa> Vaquero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 Durante mucho mucho tiempo mi animal favorito fueron los hurones Jamás en mi vida tuve un hurón Jamás en mi vida estuve cerca de un hurón La única vez que había visto un hurón Era en la película Un Detective en el Kinder Con Porzener, es una película re vieja Y acá en Rosario Venden El tema es que son muy caros Y comprar mascotas no es lo que más me gusta Pero fui a la tienda donde están Y me dejaron tocar uno y verlo jugar y correr Hermoso animal Me encantan los, los, los hurones Son, son animalitos hermosos Igual, creo que cualquier tipo de roedor a mí me, me puede eh, Ardillas, eh, chimp, hanks, no sé cómo se llama eh, Incluso ratones, ratoncitos Si sí, es un roedor chiquitito, pero esto yo ya, yo ya estoy Entonces me puedo agarrar en la mano y, y lo puedo mirar un rato largo ¿Lograron irse a algún lado? Eh, yo tuve la suerte de poder viajar, fui a visitar a mi hermano en, en el sur Pasé unas vacaciones re lindas con él, charlé un montón Después pude ir a mi pueblo, a Puerto Madryn, a visitar a mis padres También la pasé re bien con ellos y me volví Fueron dos semanas, súper relajada, súper no pensar en nada Y estar distraído y pasear y comer cosas ricas Así que estuvo bueno, eh, el resto del equipo no lo sé <risa> De hecho sí lo sé, Luciana estuvo creo que encerrada con Covid y bache estuvo acá en Rosario, sufriendo el calor eh, Pero bueno, estuvo re bien igual Para mí estuvo juvenil Y hace mucho que no me iba de vacaciones, esa, esa es la otra eh, A ver, seguimos Tony Seb. ¿Alguna vez probaron Séptimo Mar? ¿O han escuchado ese tema? Sí yo jugué Séptimo Mar, primera edición, en aquel momento era, era joven y estuvo buenísimo. Salió la segunda edición y empezamos a hacer videos de Séptimo Mar, pero no me acuerdo qué pasó, que dejamos de hacerlo. Séptimo Mar es un sistema maravilloso, yo creo que tiene un montón de cosas copadas. Y si los jugadores se copan y te ponen onda, la aventura es simplemente mejor. En vez de, en vez de tipo ataco, Séptimo Mar te permite la posibilidad de... Oh, reboto en la pared y me deslizo por el, la barata de la escalera Y agarro la, la alfombra y se la tiro encima a los guardias para que no me vean Y corro para otro lado eh, Tiene mucho ese sistema y se pueden hacer sin problema todas esas cosas eh, Y da para que los jugadores comenten y hagan ese estilo de, de, de acciones eh, Así que sí ni lo conocemos. Y. Oh, esperamos, esperamos volver a ser último mar. Todavía no, no tenemos bien definido cuáles son los videos que van a hacer este año. Hay algunas cositas que sí sabemos que queremos hacer. Eh, pero hay otros juegos que todavía están ahí medio en. Eh, medio. medio a decisión. Vaquero, ¿qué series y películas has visto en las vacaciones? ¿Alguna que merezca la mención especial? Eh. Bueno, vi la de Critical Role, me gustó mucho A mí me gustó mucho, la verdad que eh, Entiendo que se le pueden criticar cosas A cualquier serie se le pueden criticar cosas Pero hay algo de, Que tiene esa serie Que no puedo Dejar de, de mencionar Es que es la primera serie de dibujitos animados Basada en una aventura de rol Real Y eso es Eh... eh es algo impensable, digamos. Es, es, es... Yo, de verdad, me saco el sombrero y la capucha ante, ante ellos de haber logrado hacerlo, porque es muy... Un, un logro muy, muy grande, que obviamente espero, además, que se repita con otra mesa, espero que es... que, que, que, que digamos, mueva la rueda para que el contenido de rol crezca todavía a, a lugares más insospechados de los que ya llegaron ellos. Um... Así, la de Crítica me gustó mucho. Encanto. La verdad que me sorprendió un montón. Muy, muy bella la peli. Eh, muy, muy linda. La música estuvo espectacular. La historia estaba re buena. Llena de, de, de magia y maravilla, como siempre. Eh, muy bien. De eh, verdad, muy, muy bien. Encanto. Y... No me acuerdo más. <risa> eh... No, porque además me... Me lo pasé de vacaciones Estaba yendo, dando vueltas no, no, no hice más nada que pasear y comer Vaquero ¿Con, consideras posible ver a Nurem a partir de ahora? ¿O pensás que es necesario haber visto los capítulos anteriores? Eh... No, yo creo que se puede ver de ahora Justo el final de la aventura Se hizo un quiebre bien... Bien grande en cuanto a la historia Así que...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 No conozco el sistema Médula Estoy buscándolo. Eh... Ah, ahí la producción me está diciendo. Está tirando todos los datos. Creo que es un sistema que crearon Los eh, Acá está SSS. Ah, yo lo tenía como realidad fragmentada Claro eh, Es un sistema creado por la gente De Red Roll Donde eh, Es un tema bien simple, bien rápido Para eh, jugar una aventura Medio de ciencia ficción Y terror Eh muy muy bien pensado para, para que sea todo rápido, bien ágil A mí me hizo acordar mucho a los Lasers and Feelings y cualquiera de sus modificaciones Porque tiene un sistema parecido para crear las historias Pero eh, parece muy interesante el juego y bien simple Además el manual que, que hicieron eh, Está buenísimo La estética de manual está genial Si tienen la posibilidad de verlo se los recomiendo Parece, parece un juego muy, muy popado e interesante y usa dados de 12 rec... Que bueno, a, para mí es Algo a, a Decir que bueno Importante, porque el dado de 12 Es medio, está medio olvidado por la gente Catulu Pregunta sobre el sistema nuevo que se viene Orientado a qué tipo de historias Bien eh, Buena pregunta No estoy Creo que no estoy en condiciones de responderlo ahora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 Cristecas. ¿Qué ambientación te gustaría jugar? En plan sentarte y meterte en un personaje ¿Ambientación que me gustaría jugar? Bien, de, de, de los settings eh, que ya conozco Avatar, ya sé que me gustaría jugar, pero eh, Me estoy encontrando mucho en el universo de Star Wars Yo soy muy fan de la parte de los clones Las guerras clónicas Me vi casi toda la serie con Bachi de... de los clones Y soy, soy un fan de, de todos los clones eh, no, no tanto de la parte de los Jedi De los Sith, sino de los clones Teniendo que bancarse a las decisiones de estos dos eh, Eso me gusta mucho Y Estoy leyendo Numenera, el manual Que está ahí arriba Acá uh, ese, ese libro de ahí, marrón Es Numenera es más, grande que todo, es más alto que los otros manuales Así que no ocupa, ocupa mucho espacio Y tiene que estar inclinado Numenera parece muy muy interesante Porque la idea es que todo el juego está basado en la frase que dice que... Eh, mientras más avanzada sea la tecnología... Se me fue la... Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia eh... Y en todo eso se está basando el juego Entonces, por lo que vengo leyendo Como que hay rituales Sagrados o mágicos Donde se juntan los del clero Y hacen este Este ritual Con objetos tecnológicos Y mágicos a la vez, digamos No es solo, digamos Se marca el símbolo, no Sino, digamos, tienen su bastón Que apretan unos botones, hacen unos ruiditos Y mientras ellos hablan Y ese bastón se va abriendo el... El... el símbolo, del sello sagrado eh, ¿Qué otra habitación me gustaría jugar? Eh... Quiero jugar algo en... Me gustaría jugar algo tipo Bueno, sale Fallout Fallout me gustaría jugar algo así tipo Western, pero... Eh, con posapocalíptico. Apocalíptico, eh, ese va a estar interesante. Western también, me a jugar algo con vaqueros. Bien simple en un pueblo, eh, a, a, a, eh, recuperar los caballos robados de granjero y dispararme en el desierto de noche. Cosas así, um, a, a los Westworld, si quiere. Um, Algo así, tal vez haya más respuestas Pero bueno, no eh... No No sabría decirlo ahora ah, Algo con superhéroes me gustaría jugar eh... Pero No superhéroes tipo Superpoderosos donde la amenaza es un alienígena Que se yo, me gustaría jugar algo más centrado en la tierra Acá donde los superhéroes Son por ejemplo los jóvenes titanes Hey Gun, gracias por la suscripción, que ídolo Gracias, gracias Vaquero ¿has visto alguna vez 31 minutos? Y si tu respuesta es si te gusta más tangananica o tangananá Vi 31 minutos eh, De hecho solo y con mis hermanos pequeños Es muy divertido Era muy muy divertido Había muchos segmentos que me hacían reír, muchas canciones que estaban buenísimas Que al día de hoy me las recuerdo Como mi muñeca me habló eh, y en cuanto a tu pregunta ¿De cuál me gusta más? No voy a dar una respuesta Es demasiado controversial En mi casa eso Así que Lo vamos a dejar ahí Kun <ríe> bueno, ¿Qué nos espera para este año en la taberna de rol? Bueno, todo lo que dijimos Te viene Eh...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 no, no es cierto. No, no crean esos rumores. <risa> eh, está bastante ocupado, imagino, Matt Mercer. Eh, como para venir a jugar a Nure, pero bueno, está invitado, digamos. Si él quiere participar, no hay ningún problema. Eh, podemos ver de hacerle algún lugar. Eh, o que nos invite él a nosotros, ¿no? Como que sea mutuo. Catulu Llegaremos a ver un video De Cat of Catulu En el canal O un one shot <risas> Cat of Catulu uh, Estaría buenísimo El, el Cat of Catulu El manual me encanta El manual me encanta Tiene el Neconomicon um, Tal vez Tal vez Es una, una de las posibilidades Vamos a anotarlo, Así Te parece, Porque eh, Es como muy Muy especial Ese Cat of Catulu Uh, le fue re bien encima de mi... De, de RPG Drive through, todo por todos lados. Vamos a ver. Vaquero, ¿te gusta One Piece? ¿La has visto? Y de ser así, ¿hasta dónde la viste? No, no vi nada de One Piece. Eh, no sé si me gusta o no. Mi viejo, mi papá, está al día. Eh, está al día, al día. Lo, si salió ayer el último capítulo, ya lo vio. Eh, yo no vi nada de One Piece. La verdad que las series es que de cualquier cosa que sean muchos capítulos y, y ah, son dos factores, mucha cantidad de capítulos y eh, capítulos largos. Siento que es demasiado compromiso y no no lo no tengo en mí como para hacerlo. Y One Piece es el ejemplo de muchos capítulos, muchos capítulos. Así que no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que le voy a preguntar a mi viejo de qué onda, qué es lo que pasa acá. Eh... Así que eso. ¿Dónde está? Acá. Maestro Terido, creo que ya te lo he preguntado cuál es tu clase favorita de DD, de DM? Y como, como siempre todas estas cosas van variando. Eh... Actualmente creo que mi, mi clase favorita es eh, el flujo Pero también el artífice está muy cerca eh, Creo que el druida, no, el druida, definitivamente el druida está, está top Ahora, no sé, no estoy del todo seguro porque Creo que porque el cosito del el, el nuevo del fuego que agregaron hace poco eh, Que tenés el compañero de fuego Sí, sí, druida, druida ¿Vieron el sistema de Dune? ¿Qué opinan? Eh, Todavía no vi el sistema de, rune, de, de Dune Imagino que va a estar muy interesante que Va a estar muy bueno eh, Porque además Ya a esta altura, digamos, la gente que hizo Dune eh, Lo hizo con conciencia Lo hizo leyendo el material original Y, y Con muchas, muchas cosas Eh, eh no busqué el, el Quick Quickstar, pero vamos a buscarlo A ver qué tal está <ríe> eh, Nada más si es de no solo rol, va a ser en español, ¿no? Sí. Eso es interesante A ver. Ahora mismo no lo encuentro Pero ya vamos a ver qué, qué tiene Espero que esté bueno Espero que sea interesante Imagino que va a requerir eh, Va a requerir eh, mejor conocimiento Por lo menos del DM como todos, como todos los settings ya creados ¿no? eh, Va a requerir Acá está, a ver Oh, tiene los dados de Arraki Usa de 20, mirá un 5 de 20 viene en la caja. 5 de 20, o sea, que bueno. Vamos A ver, ¿qué onda? Buenas... Eh, espero que esté bueno, espero que esté bien, espero que esté copado. Eh, Déjame comprarlo. Pero lo vamos a hacer. Uh... Cajeado el DM malo. No tengo nada preparado el DB malo. La pregunta para el DM malo es... ¿Qué objetos mágicos que sean? Eh, bueno, a ver, ahí viene el debe malo. Vamos a darme un segundito. Me había olvidado por completo que esto era parte de mi trabajo. La pregunta de Vaquero dice... ¿Qué objetos mágicos que sean divertidos propondías para dar la parte? Si, no se si no se entendió lo divertido, me refería a que tengan efectos raros y posiblemente negativos. Es, es muy común. De hecho, ha sido un consejo anterior mío regalar objetos malditos. Pero por otro lado, son muy, muy fáciles de reconocer. La maldición haga cosas locas Ahora ¿Cómo cambian las cosas Cuando vos le das a uno De la party Un objeto Que le puede servir A dos jugadores Diferentes A él y a otro Y a otro jugador de la party Un objeto Que le sirva a él Y a otro Entonces ahí es donde Generás caos en la Ahí es donde se empieza a preguntar ¿Por qué lo tenés a vos Y me sirve más a mí? ¿Cómo te sirve más a vos Y me sirve más a mí? Es más Haces esto con varios del grupo y a, y, a, y a uno lo dejas de lado. Que, que de todos los objetos que le diste al grupo, que ninguno le sirva a ese personaje. Que quede que totalmente de lado. Como para que, que se quede solo y que un costado. Va a ser un problema todo eso. Va a ser más divertido. Va a ser muy divertido. <risa> ver cómo ellos discuten a ver a quién le corresponde el objeto mágico ese. Y ni siquiera va a estar maldito Ni siquiera va a estar maldito Cállate maldad sin maldicionar. Me voy, ahora sí, estos son los momentos en los que me da culpa haber dicho esas palabras. vamos a hacer. espero que eso no ayude a nadie <risas> patch patch patch ¿qué te parece la adaptación de Dark Souls con el sistema de DD? esto generó algún tipo de controversia ahí dando vuelta pues imagino que lo que quería la gente era un juego nuevo de, o sea un sistema nuevo para el Dark Souls eh, no sé nunca jugué ninguno de los juegos en, en, conozco la mística que hay detrás muy interesante, además la estética de los juegos es simplemente hermosa y, y tétrica a la vez. Realmente espero que, eh, que al menos la parte de quinta edición esté buenísima. Y si no. Y si no tiene un sistema nuevo, no, bueno, no pasa nada. Alguien lo va a jugar. Eh, siento que hay muchas historias para contar ahí. Eh, además, está vinculado con los otros juegos. Que parece que me saltó una pregunta creo que no, espero que no así que, no sé, yo realmente espero que um, salga bien, por lo menos que los dibujos estén copados y haya material que, que, que interesante como para que se sostenga esto de, de, de Dark Souls y que no sea de ID, porque si lo único que traen tipo, son clases o ob objetos o monstruos de Dark Souls, tal vez se pierde un poco lo que querían los fanáticos de juego, que es sentir esa sensación de tener que estar rodando todo el tiempo porque el monstruo es un golpe te mate, cosas o por el estilo. Tal vez haya. Eh, eh, eh, tal vez haya. Eh, reglas nuevas para que eso se. Ahí vengo. Parece que ahí se una pregunta. Sí. Tanto quiere saber cuál sería la recomendación del DM malo para una misión secundaria en honor al Día de los Enamorados. Realmente esta respuesta va por el lado de los sucubos, los vampiros. Pero si vos querés realmente ser un DM que, que recuerde el grupo. Eh, tal vez sería por otro lado. ¿Por qué no robarle el arco a Cupido? O rompérselo Y que el mundo se quede destruido Y sin pareja Y sin cariño En nadie en lo que sea eh, Suena como una buena idea Para una aventura Ni siquiera una, una Psycho Suena como una buena idea Para una aventura ¿verdad? Cupido o el equivalente ¿no? Eh, una buena idea para una aventura oficial Ahora, si es algo así Eh es que tenés que ayudar a un grupo de personas enamorados eh, que no se pueden juntar por cualquier razón tipo la familia, magia, lo que sea eh, yo creo yo creo que el mejor acercamiento sería eh. Ah, es que esta historia ya se contó Y todas salen mal Como que Bueno, ayudarlo Y resulta que en realidad El tipo era malo O ella era mala O algo por el estilo eh, Creo que lo mejor que podéis hacer Es... Ahí está Ya entendí Hacés durante toda la aventura Muchos argumentos Para que desconfíen De todas las personas Como siempre, ¿no? Ahora Que lleguen al punto tal De que se encuentren Esta pareja enamorada Que tiene problemas y que no los ayuden, porque desconfíen de ellos. Y que eso traiga discusiones y caos, incluso enemigos, porque qué no? Eh, algo así. Yo iría por ese lado. Volvemos. ¿Dónde está? El sistema de Dune. Ya está. Acá. Bien. Viajamos con Joshua. Pregunta barra sugerencia. A ver, ahora que dijiste que te gustan los clones y las guerras clónicas. ¿Jugaste Star Wars Battlefront 2 de la Play? El modo historia desde el punto de vista de un clon durante la guerra. Y va mostrando la óptica de ellos. Desde ver a los Jedi's, como cuasi dioses hasta masacrados. YouTube debe haber visto toda la cinemática de la historia. jugar al Battlefront, no sabía que teníamos historia. Me encantó el Battlefront, fue súper divertido. Después lo dejé medio de lado. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Eh, además de en el Battlefront, eh, de Star Wars a mí me gustan mucho los droides también. Son eh, para mí lo mejor que hay. Eh, Arturito S es simplemente el mejor personaje de todos. Y no hay forma de que. De que... La historia avance sin el turito porque es el más importante. Le gana a todos, no importa a quién. Eh, y en el Battlefront vos puedes jugar con bb 8 Esa es la pelotita que da vuelta. Y eso me encantaba. Así que voy a buscar el modo historia de Gracias. Carlos. Hay una duda. En tu particular punto de vista, ¿por qué crees que las partidas stream de rol tipo Critical Roll con cams enfocadas en cara de los jugadores y otra en el tablero pero jugando físico no hayan sido tan populares aquí en Latinoamérica? ¿Cree que los latinos preferimos streams tipo Roll 20? Esa pues es una buena pregunta. No creo, no creo que esté relacionado por el stream tipo roll 20 porque de hecho ya hay, hay streams... Eh, creo que vos mismo me contaste del stream... Eh, o alguien me contó de un, stream, un streamer que juega rol pero ni siquiera tiene cámara, no tiene nada, solo se ve el tablero. Eh, por rol 20. Creo que el problema principal de, de los streams físicos en Latinoamérica es que requiere un equipo muy especial. Es mucha infraestructura que vos necesitas para realmente tener, eh, tener un buen stream físico. Real. Que la gente que critica el rol lo tiene, la gente que juega a vampiro, o la gente que juega a ID, tal vez lo tienen ellos. Y en Latinoamérica es muy difícil hacer algo así Porque necesitas un cuarto dedicado A eso Necesitas una mesa que sea la mesa para jugar eh, Todo el material que requiere Por ejemplo si jugás de ideas, las miniaturas Etcétera eh, Cada uno que tenga su micrófono es, es complejo tener un stream Físico Y no solo eso, mientras vos estás jugando Necesitas una persona que maneje el stream Y que esté ahí atento eh, es, es, es, es caro Y es complejo una vez que sorteas la, la, el presupuesto Lo que sigue es eh, ¿qué, forma, qué forma tenés vos de jugar la aventura Porque Por más que tengas toda la plata del mundo Y tengas todo ese equipo La gente lo va a ver Pero digamos También tiene que estar eh, La actitud que le pones al stream Que la gente sea buena onda Que los jugadores estén copados Que haya Que se vea la buena dinámica de grupo en, en pantalla Eh... Y si te, también tenés eso, yo creo que ahí te va a ir bien. De, de hecho, es muy difícil esto de stream. Hay, hay, hay gente, hay un canal de YouTube en inglés que se llama XP to Level 3, que son unos genios, son muy muy buenos en lo que hacen. Te los recomiendo si tienen inglés. Y eh, ellos tienen el streaming físico y les va bien, pero no al punto de crítica del rol, obviamente. La otra cosa que tiene es que jugar online es mucho más accesible y en como que en Latinoamérica el rol pegó mucho pandemia y se sumó un montón de gente y es mucho más fácil jugar por stream eh, online con gente de todos lados, podés jugar, de, de, esto es muy común digamos nosotros tenemos la suerte de que estamos todos en el mismo pueblo y jugamos en stream online eh, porque es mucho más accesible, pero podés jugar con gente... Eh, escucho... Hay un montón de gente que juega en stream Con gente de Perú, de Chile De México, de Argentina, de Uruguay De todos lados eh, va Por toda Latinoamérica Y, y se hacen estos streams multiculturales geniales El cual eh, La diferencia horaria no, no la hace tan complicada eh, Pero eh, Yo creo que va por ese lado Primero, es muy caro Segundo, es eh, Ahí está, esa es la otra. Necesitas tener un grupo de rol en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo pueblo, y que esas personas pueden eh, ir a, a este lugar de, de stream eh, cada vez que lo requiera. Eso también es difícil. Justo los de crítica del rol viven todos en la misma ciudad y trabajan todos más o menos de lo mismo, y eso ayuda un montón. Los de y Level 3 viven todos en la misma ciudad, y eso ayuda un montón. Ahora, eh, tal vez no es el mismo lo mismo para todos, hay gente que streamea y vive en un pueblo chiquito y juega con su grupo de rol sin problemas eh, que vive todos por, de, repartidos por todos lados para mí va por ese lado para mí todavía no hay un stream, tal vez, o desconozco yo en latinoamérica que pise fuerte así, que digan, nosotros jugamos presencial a nosotros nos encantaría, sería la gloria máxima jugar presencial todos sabemos que es un poco más lindo Todos tenemos esto de que, que bueno nos Sentamos, comemos, charlamos, jugamos, nos miramos Las interrupciones al hablar eh, Cambian mucho porque no, Va a haber gestos que podemos reconocer Más rápido y tonos de voz mejor eh, Pero Todavía falta para llegar a ese punto Carlos Si Wizard of the Coast te pide tu opinión Te gusta cómo empieza esto y sugerencias según tu experiencia como DM. Para una clase, una nueva clase, ¿vos qué aportarías? Eh, a mí me gustaría que vaya. Eh, iba a decir como que se castee por otro lado, pero. es que es muchas maneras de lanzar magia. A mí me gustaría. Tal vez. Eh. Yo no sabría qué, qué decir para una nueva clase. Un tipo de aventurero nuevo. Porque como que hay muchos flancos cubiertos. Está el brujo que es el que eh, negocia con magia. Está el artífice que crea objetos mágicos. Está el monje que es el artista marcial. Está el guerrero que es el general de combate. O el bárbaro que es el salvaje. ¿Qué tipo de aventurero nuevo agregaría... Porque encima, las que se me ocurren, o las que se me han ocurrido en aquel momento... Quedan mejor como subclase de otra que como clase-clase. Eh, y, y vi muchos intentos así también, de, de otras. De gente que ha creado clases que... Eh, o queda mejor como subclase, o crearon subclases que quedan mejor como clase también. Eh, ¿Qué puede ser...? A mí me gustaría algo, creo que ya lo dije en el año pasado, algo eh, más relacionado con los enanos y con el estilo de bardo que ellos pueden llegar a tener. Tal vez una subclase de bardo más dedicada a la al, al, a la gloria de los enanos puede ser. Um, sí, algo así. Pero no sabría, digamos, realmente. Sería muy difícil. Me tendría que poner a charlar con, con ellos y decir, bueno, ¿qué, qué tienen? ¿Qué, ¿Cuál es la idea? Yo tengo que hacer todo. algo así por lo se me ocurre alguien que, que sea de mercader pues. um, pero tal vez hace mucho agua en muchos aspectos y la aventura no es urbana por decir algo no estoy todo seguro voy a guardarme esta pregunta para después espero que se me ocurra algo Tony Seth ¿qué, qué opinas de una parte informada de brujos que sus patrones sean sus propios compañeros de grupo y utilicen la magia de la amistad como fuente de la magia? <risa> Eh, ¿Los patrones sean compañeros de grupo? No entiendo eso eh, Bueno, de hecho ahora En la última aventura de, de Critical Role Hay uno que juega un clérigo Y juega, el, juega con el dominio De eh, la empatía eh, Creo que todavía no sé qué hay eh, Pero No puede... No sé cómo es. Ahora, el tema de que estén los patrones en en el grupo. O sea que yo comercie en mis poderes con el otro. Que o sea medio circular la cosa. Eh. Hay que ver, suena, suena bien. Eh. El, el, la amistad como fuente de magia. Habría que ver, digamos, cuál es la... ¿Cuáles son los pactos y esas cosas? No creo que sea tan, tan raro. Suena a una aventura que va a ser divertida y, y más... Eh, incluso hasta... Creo que los momentos infantiles van a ser los más divertidos y los momentos oscuros van a ser los más oscuros porque son tus amigos y la gente, tu fuente de magia, digamos. Si eso se rompe tal vez perdés la fuente de magia y no lo sé. Eh, suena interesante. Carlos ¿Es común que un bardo pueda ser sombrío Como Jester de Night. ¿Es común? No, yo creo que se re puede eh, el, el bardo es simplemente un artista Digamos Quiere, hay, hay muchos Muchos escritores que escribían Todas novelas de terror O, o, o depresivas incluso ¿Se puede? Sí, sí, sí eh, De hecho un bardo es un gran villano Para tener en cuenta Porque es difícil tener un un hábil bardo de enemigo. Vaquero. ¿Apoyás al concilio o a los rebeldes? Y si no sabes a qué me refiero, estoy seguro que alguien en el chat es, entenderá. espero. ¿El concilio o los rebeldes? No estoy seguro de qué estamos hablando. Espero que alguien... Es un meme de TikTok, me dice la producción. Pero no sé qué es. No estoy de todo seguro eh, Pero Los rebeldes suena que se, que, que, que se están arreglando contra algo Así que con suerte son mejores Vaquero ¿El DM y el DM1 tienen alguna historia De fondo que tú pensaste y de ser así ¿Alguna, alguna descubriremos algo de eso? No lo sé eh, No las pensé de que están relacionados, todavía no está decidido el, el vínculo. Eh, pero imagino que siendo eh, correcto, creo que lo mejor sería que para compartir eso deberían estar todos de acuerdo para que sea unánime. Vaquero, ¿cuánto me dices? Yo te tiro 1.77, veamos si estoy cerca. Sí, bastante cerca, mido 1.85. y bastante alto. <risa> Eh, existe, de vaquero también, ¿existe Chester malvado o Chester neutral? ¡Está Chester! Él es... Él es... Chester. Está ahí y ocupa el espacio que ocupa en la taberna y eso. Eh, no sabemos... Es más una mascota para nosotros que alguien, digamos, que... Que toma decisiones importantes o, o, o complejas a la vez. está ocupando... Come... Y, y ocupa un espacio en la taberna. <risa> sí, sí, gracias, soy bastante alto <risa> eh... De hecho, tenés el jefe supremo eh... Bache Tenés hasta abrir para pensarlo Pero qué te vas a tatuar eh... En el grupo que jugamos acá, antes de que arranque la taberna en la primera aventura, en la primera campaña que jugamos Que duró un montón Éramos un grupo de Luciana, Bachi, Agustín, Max y yo. Yo estaba dirigiendo. Eh, la campaña esa nos, nos, nos vincula Son nuestros vínculos muy fuertes. Como un grupo de rol gracias a, a esa aventura. Y eh, es el día de hoy que por más que Agustín eh, haya dejado de jugar eh, y Max haya dejado la taberna, seguimos charlando todos los días y tenemos que estar ahí. Nos juntamos a comer y todas esas cosas. Y eh, desde que terminó esa aventura eh, siempre estuvo la idea de tatuarnos algo relacionado a, al rol o algo que nos una. Yo soy el único del grupo sin tatuajes y me gustaría tatuarme algo, pero todavía no sé qué y hay como muchas dudas al respecto. Eh, que todo eso ya de alguna manera tienen pensado a algo. O lo que sea yo. Bueno, todavía. Estoy... Así eh, es que no sé qué, no sé, pero bueno, tengo hasta abrir. Por suerte hay que, hay que abrir eh, Ahí está, a ese momento ahí. Pero me gusta la idea de que el tatuaje, digamos, sea algo que hayamos compartido Y nos haya hecho muy bien Fue una aventura muy, muy bella, llena de complicaciones Llena de cosas terribles, llena de cosas buenas Muchas risas, mucha intriga, estuvo linda la aventura esa Dejo de compartirme, eh, ¿Preguntas? ¡Hola, oh, eh, Se metió mi capucho ¡Bien! ¡Bueno, ahí vi! Eh, ¡Ay, Azul! ¿Cómo estás? ¡Hola, Azul! Eh, Azul nos hizo los diseños de los personajes de originales de Anurem.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 <risa> Estamos tan emocionados que nos han Gracias, la verdad me encanta todo el cariño que hay acá en el chat, son geniales todos. Hola nena, no sé si la ven. Acá está tu vida. Juan Carlos me hizo una pregunta que no tengo ni idea. Sé que a raíz de la playa con juros masticas se movió a otro continente. ¿A vos? ¿Qué se te ocurre como aventura allí? Ah, no, no estaba leyendo nada. A otro continente. La pregunta es ¿dónde? Porque. ¿Es parte de los reinos olvidados? No estoy de todo seguro. Um... <risas> Estamos pensando en aventura. Y una um... sí. aventura de mastica. Sí. pensando. A ver, nina, ayúdame, ayúdame. Vamos a bajarte. Eh, ahí está Luciana estaba tirando ahí la producción No, no está en Reino Olvidado, está en otro lado eh, Está en otro continente Yo creo que sí. Una buena aventura sería hacer que Mastica vuelva Al lugar original y ocupe su lugar Entre el, el lore oficial De alguna manera, no sé, una máquina, magia que la gente de Mastica diga ¿Saben qué? No nos vamos a ir a ningún lado Acá estamos nosotros Y vuelven tiene una aventura re interesante Una vez que cumpliste tu objetivo Después tenés que enfrentarte A todos los que están ahí Que te echaron Vaquero ¿Viste Arkane? ¿Cuál fue tu personaje favorito? Y, y Y Si sé que La viste no te hagas Eh Sí La vi Me gustó mucho la animación de Arkane La animación de Arkane fue Espectacular Eh lo que más me gustó de alguien fue la animación. Y eh, de los personajes que más me gustaron, creo que el que más me gustó fue Singer Fue como el más misterioso e interesante para mí. O Victor incluso. Eh, el resto de los personajes principales no, no me llegaron realmente cerca ni a palos. Eh, la historia no, no, no me pareció así como wow, pero hubo, hubo sí detalles súper copados. Víctor me parece un personaje re copado. singer me encantó que aparezca. Porque además Singer es de los, personajes, los primeros personajes del LoL. Eh, el pequeño grupo de creo de 20 o 40 héroes que era al principio. Eh, así que es muy copado. Y, y la animación de Arkane es, es, es hermosa. Catulu, llegaremos a ver una campaña en los dominios del terror.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 Vaquero, no te da frío ventilar la noche. Yo estoy muerto de frío acá en Chile. No, yo soy una persona que sufre mucho, mucho el calor. Eh, y. Eh, necesito todo el fresco posible. Tony DR, ¿hay algo para ayudar a tasar objetos en Reinos Olvidados? A tasar objetos. Ah, esta es. Una buena pregunta. Eh, en, en las versiones anteriores de DD en 3.5, por ejemplo, estaba la, la habilidad tasación que te ayudaba a vos a ver el valor real de los objetos. Eso ya no existe en, en Quinta porque se eliminó. Eh, pero si no me equivoco... Déjame chequear algo rápidamente. Porque... Algo quedó, tipo un pequeño, pequeño... Claro, ¿ves? Acá eh, la raza de los enanos tiene un pequeño... Eh... Eh, tiene un pequeño ápice, tipo una pequeña pizca de los enanos. El de las piedras. Pero tal vez una tirada de inteligencia y su historia o eh, alguna tirada de herramienta de tasación también te puede para, para tasar los objetos. Eh, Intención. Santuli, han hablado de volver a hacer One Shots o alguna colaboración con Cristecas o los chicos de crónicas de Lombardo. bardo. tanto vuelvo a ver esos videos que son buenísimos. Estamos preparando eh, todas las colaboraciones. Eh, Cristecas es un amigo de la casa, de hecho está por ahí, por el chat, si te vieron. Eh, nos encantó lo que nos dirigió y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 De hecho, Concilio del Sur, que son eh, otros amigos del canal, estremean un montón de cultos innombrables y de Si tienen ganas, se los recomiendo para, para que vayan. Eh, en cuanto a, la, a introducir gente de rol, yo creo que sí. Cualquier sistema eh, es, es recomendable, siempre y cuando digamos no se abrume la persona con el sistema. Para mí es mucho más fácil introducir a alguien jugando el juego que explicándoselo. Si vos estabas explicándole todas las reglas de D&D a alguien, vas a estar un par de horas largas O un entero Y la persona nunca, nunca va a tener la experiencia de decir Ah, mirá, bueno, el juego de D&D es tal cosa Eso no sucede Realmente lo que pasa es que se quedan mirando y tal vez perdieron el tiempo Así que sí, yo creo que se puede empezar con hitos Se puede empezar con cualquier juego, siempre y cuando La experiencia de empezar a jugar sea agradable para cualquiera Me refiero a algún manual para poner precio a las cosas o a la hora de hacer una partida. Ah, eh, todos, los, todos los manuales que tienen objetos tienen su precio eh, y además están organizados en. ¿Cómo era? están organizados por tesoro, eso es lo que quería decir eh... Así que te recomiendo por ahí empezar por, por los manuales Por ejemplo, en Tana, Tartalla, todo eso, hay bastantes tablas con objetos eh... Pero no estoy seguro si salió un manual dedicado a eso, tipo un mercader el, el tipo, el, la guía para el mercader de Reinos Olvidados. No sé si no estoy seguro si salió mal. Con, con lleno de cosas. Pero eh, la, la, la, el, la sección de objetos mágicos te puede ayudar. tanardar ardar tiene bastante. Catulo, ¿vieron la serie de 30 monedas? No, no la vi. Buscarla ah, y eh, guardarla. ¿Eh? Oh, la dirige Alex de la iglesia. Alex de la Iglesia, eh, conocido, conocido, viejo jugador de la llamada de Tulu. De hecho, en el manual que tengo yo, él hizo el prólogo. Y que. Y, y, y he visto algunas entrevistas donde ha mencionado que personajes que, que, que usó él para. Eh, para su. para sus películas. están basados en personajes que los que él jugó en sus mesas de rol. Así que. Eh, hay que darle una oportunidad grande, Carlos ¿Te llama la aventura de Rick and Morty versus D&D? &D? ¿La masterarías o preferirías ser jugador? La verdad que eh, no estoy de todo seguro <ríe> eh, Wow, tanto tiempo? ¿Cómo estás? Eh, la aventura de Rick and Morty, para los que no saben vos no jugás un personaje jugás a Morty jugando al personaje de Morty. Como siempre en Rick and Morty todo es como un meta del meta. Eh, como es la metapartida Ahora No sé si dirigirla Porque creo que no me da <ríe> Para dirigir eh... Tal vez le tenga que poner muchas ganas A la al, a el universo de Rick and Morty para, para poder hacer una, una partida Bien centrada ahí Pero jugarla creo que sería mucho más divertido Jugarla creo que sería Más fácil Mucho más fácil eh... No sé si la más ¡Omega! Oh, ¿Es posible hacerse un personaje tipo Belmont en Day de quinta edición? El de... A ver... Claro, este es el de... El Baño. Mirá, estoy seguro que sí. Estoy malísimo armando personajes, pero estoy seguro que sí. Eh, si no lo puedes armar, algún aproximado vas a tener. Y hay muchos, muchos lugares que se dedican a eh, crear personajes de, de animes o ficción, de lo que sea, en Day de... Me acuerdo uno que era... Una vez vi tipo... Eh, creo que era Bobo Esponja en quinta edición, algo por el estilo. Y después de personajes de anime vi un montón, tipo... No sé si estaba Saitama, no sé si estaba... Eh, el de One Piece, que no me acuerdo el nombre, y todo eso. Eh, pero seguro está la posibilidad habría que buscarle la vuelta y habría que pedir algunas... algunas. Tal, siempre pasan con estas cosas que tal, tal vez tenés que pedirle al DM eh, un poco de espacio que te permite un poco de homebrew Esa es la otra, con homebrew seguro hay algo para hacer Bien Llegada casi a las 11, eh, la producción me pidió que eh, repita las cositas que dije antes para no para que no nos olvidemos nada Así que. Eh, en febrero no vamos a hacer stream de Rol, pero vamos a hacer streams de. Eh, comentando a Nurem y comentando el jardín, como para poner a todas las personas que tienen ganas en. Eh, eh, que tienen ganas de verlo o ya lo vieron, como para que alinearlos con la historia, seguro. Eh, el miércoles que viene tenemos la barra de la taberna y el último vamos a empezar este año con eh, construyendo Juegos de rol, eso seguro, va a ser el último miércoles de cada mes eh, va a haber una sección nueva, especial, dentro de eh, el 2D me responde, que lo vamos a comentar dentro de poco va a estar genial, espero que les guste, va a ser algo nuevo y raro eh, Anudio y mis Jardines presentes probablemente empiecen en marzo o finales de febrero con su, probablemente en marzo y va a haber un nuevo stream, una nueva aventura que se está preparando ahí de a poco. Va a estar genial también, no se la pierdan. Eh, hay jugadores nuevos para el Jardín y Anurem. Estamos muy contentos con la gente que se sumó. Porque estamos seguros que van a aportar un montón al a canal y ellos la van a pasar de bien y nosotros estamos ahí. Bueno, a mitad de año se viene la campaña de Avatar cuando después de que yo ya leí los manuales y entienda algo de qué se trata el juego. Y me sienta cómodo para streamarlo Y también se vienen eh, los videos de cocina Vamos a hacer los videos de la, las recetas del de, vestido de los héroes eh, Luego va a tener una sección nueva en el canal Va a ser un video al mes por sábado Está muy bueno lo que está preparando Espero que les guste a ustedes eh, Vamos a hacer más videos de Historia de la Taberna si quieren sumarse tienen que ir a... A nuestro canal de Discord hay un lugar donde pueden comentar historias de su... que tuvieron en rol y cosas divertidas eh, que les haya pasado su personaje o algo así. Nosotros generalmente las agarramos, las, ordenamos, las organizamos un poco y las compartimos eh, por nuestro canal de YouTube. Y este año tenemos pensado muchas colaboraciones con gente de comunidades o, o personalidades del rol en América, sí, que le esté poniendo ganas. Y con suerte este año podemos llegar a ir a algún tipo de evento o convención por último estamos muy muy cerca de los 10.000 suscriptores en youtube así que eh, si no lo hicieron por favor háganlo eh, porque eso solo va a desatar sorteos <ríe> y bien, creo que eso fue todo tengo una pregunta más acá eh, la producción no me nada voy a asumir que estamos bien a ah, veo algunas acá medio sueltas Todo yo. Y está llegando Ok, ok, ok Bien Bueno Vamos a cerrar el primer stream del año acá Quiero agradecerles eh, Por pasar Felirativa pregunta, gracias ¿Cómo estoy? Estoy muy contento, muy bien conmigo, muy bien con el canal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 tienen interés de participar en la tabama, simplemente díganos yo, comentenos su proyecto y vemos de eh, buscar la manera de, de comenzarlo. Estamos super ansiosos por todo lo que se viene. Va a ser genial este año. Hay, hay, hay cosas lindas por todos lados, así que. Eh,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 se vayan que seguro le vamos a hacer reír a alguien se pueden seguir viendo gente jugando